Mm -hmm. Así que viví Otro día sin poder dormir sí. Que parece que todo está gris Que vivir. Otro día sin poder dormir, que parece que todo está gris, ya no hay camino por seguir, así que promete, ya no importa lo que digan de mí, solo quiero que no quiero perderme, porque todo es tan feliz, saliendo de piras y cocas, en mi barrio no existe otro día. Que me quina como esta no hay otra, que la busque si ley. Lo no que demos es a la torta, la buscamos y vamos como es. Ya no importa, importe se compra, que no falte nunca para comer. Los unos por Dios aunque en esto no creo. Todo el no llevaré. Te abajo otra aunque sea enero. Por el vicio del ritmo tener. Soy paciente del piso de pego. Aunque el vuelo dificulta el ver. No llevo la tierra, pero estoy en el juego. Lo hago discreto como Harry Kane. Otra vez. Las noches en penas Acumulando el odio por las sorpresas ajenas Escuchando las poses que me aclama no me elevan Pero yo solamente buscaba mi moneda Ey. Gracias a todos los que me dieron de la buena Cuando no tenía nada y la nada se hizo eterna Apuesto al futuro y ya al final de la carrera Porque o temprano se termina esta espera Venan, que aunque no lo crean Ya se ve la luz Sueñan dejar que lo vean Quiero manejar el barco y llevarlo a un puerto al lado de la luz Prefiero dejar la marea son me falta todo son me falta todo son me falta todo Solo me falta, solo me falta, solo me falta que por fin, otro día sin poder dormir que parece que tú tú estás gris Ya no hay camino por seguir Así, Así que aprendí Ya no importa lo que digan de mí Solo quiero que no quiero perderme Porque todo es tan feliz Así que viví Otro día sin poder dormir Que parece que tú tú gris Ya no hay camino por seguir Así que aprendí Ya no importa lo que digan de mí Solo quiero que no quiero perderme Porque todo es tanto feliz I thought it would look goofy, but it, it don't look that, bad. It look that bad. It's not that bad, is it? It is. All right, finish it up. Good luck with the world tour. Good luck with the book. Good luck with the uh, coming uh, wedding. We have to pause. When we come back, Susan Molinari will join us.